Hola con todos y todas. Mi nombre es Valeria Guerrero del Pozo, tutora de la Casa Andina. En este video explicaré cómo referenciar fuentes jurídicas, es decir, normativa y jurisprudencia, de acuerdo con el sistema de notas y bibliografía del Manual de Estilo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Aquí, por tanto, me concentraré solo en las páginas 43 a 45 hasta el final del Manual de Estilo. Para una explicación de otras fuentes, mira el tutorial de la Casa Andina sobre el estilo de notas y bibliografía. El video está dividido en tres partes. En la primera sección, relato cómo surgieron las citas jurídicas del manual de estilo, pero sobre todo trataré de persuadirte sobre por qué es importante citar normativa y sentencias siguiendo estas pautas. En la segunda parte, entro ya en materia. Detallo cómo referenciar fuentes jurídicas nacionales, entre ellas la Constitución, leyes, decretos, actos administrativos, sentencias, así como instrumentos de organismos internacionales y de otros estados. Por último, en la tercera sección explico cómo generar citas jurídicas utilizando Sotero. Empecemos pues. Parte 1. ¿Cómo surgieron las citas de fuentes jurídicas y por qué usarlas? El manual de estilo de la Universidad Andina Simón Bolívar es, en su mayoría, una versión resumida del manual de estilo Chicago de Usto, que es, a su vez, una adaptación al español del estilo internacional de citación de la Universidad de Chicago. Digo, en su mayoría, porque la forma de citar leyes, sentencias, entre otras fuentes jurídicas, es fruto de un acuerdo del área de derecho de la universidad. Ello porque en Ecuador no existe un estilo oficial de citación, a diferencia de lo que sucede con los estados que emplean el sistema common law. Como nos encontramos en un contexto académico, el área vio necesario crear una forma de referenciar las fuentes jurídicas adaptada a nuestro medio. Por ello, las y los docentes se sentaron a discutir, tras lo cual resolvieron que así vamos a citar la normativa, sentencias e instrumentos internacionales. Por tanto, no van a encontrar estos ejemplos en el Chicago de Usto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de citar las fuentes jurídicas? O dicho de otra manera, ¿por qué deberían ustedes seguir estas pautas? A continuación explicaré por qué las citas jurídicas del manual, primero, garantizan el acceso a las fuentes, segundo, permiten jerarquizar la información y tercero, establecen unas pautas comunes de citación. En primer lugar, estas citas garantizan el acceso a las fuentes en su versión original. Las citas de fuentes jurídicas deben incluir el número y la fecha de publicación en el diario oficial en el que el estado u organismo difunde sus normas. En el caso del estado ecuatoriano, este es el registro oficial, como seguramente ustedes bien conocen. Al darle esta información a las y los lectores, facilitamos que accedan a la versión confiable, precisa o, como su nombre lo indica, oficial de la norma o acto jurídico en cuestión. Pero, me dirán ustedes, todo eso está bien, pero ya hemos venido dando esa información a las y los lectores, ya sea en el cuerpo del texto, como aquí, o incluso en una nota al pie. Aquí, entonces, cabe mencionar dos ventajas más de estas citas. En segundo lugar, las citas jurídicas del manual permiten jerarquizar la información. Para apreciar mejor este hecho, comparemos de estos dos pasajes. En el A se mencionan los datos de publicación en el registro oficial en el cuerpo del texto, mientras que en el B esos datos se colocan solo en la nota de referencia. Si bien los datos de publicación en el registro oficial son muy relevantes, como ya hemos visto, si mencionamos esa información constantemente en el texto, desviamos la atención de los lectores de lo que queremos decir. Por tanto, en vez de colocar los datos de publicación del registro oficial en en el texto, resulta útil consignarlos en las notas al pie. Ahora bien, existen varias formas en las que se podrían citar las fuentes en la nota al pie. Una sentencia de la Corte Constitucional, por ejemplo, se cita así, o de esta otra manera, registro oficial va sin o con cursivas, va directamente o presidido de publicada en, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el manual de estilo estandariza las citas y referencias jurídicas. Como le explican Walker y Taylor en la guía de la Universidad de Columbia para Estilo Online, todos los sistemas de citación establecen una serie de códigos a través de formatos. A saber, ordenamos a los elementos de la cita de una forma específica, colocamos los títulos de libros y de otros todos en cursivas, mientras que a las secciones de libros u otras partes las entrecomillamos, etc. Para que todas y todos comprendamos estos códigos, estos deben estandarizarse para así contribuir a la construcción del conocimiento. Este manual pretende, pues, normalizar las citas jurídicas. En lo que sigue de este video, explicaré cuál es ese código para que ustedes como autoras y autores de sus documentos lo sepan utilizar y aplicar a las fuentes que tal vez no estén contenidas en el manual de estilo ni en este video. Parte 2 Ejemplos de referencias jurídicas. A continuación, hablaré sobre cómo citar fuentes jurídicas nacionales e internacionales. Luego, explicaré en qué casos debemos utilizar notas de referencia resumidas e IBID. Por último, hablaré sobre la organización de la bibliografía. Fuentes jurídicas nacionales: Constitución, leyes y decretos. En este tipo de fuentes, el área de derecho decidió que el autor es el Estado. Por tanto, colocamos solo Ecuador más no Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional ni Presidencia de la República. A continuación, ingresamos el nombre de la norma en cursivas. Luego apuntamos el registro oficial y el número de publicación, ojo, sin la abreviatura de número, seguido de la fecha de publicación en el registro oficial y, por último, el número de artículo citado. Fíjense también en que la abreviatura de artículo, al ser esta palabra un nombre común, va en minúsculas. En las leyes va en mayúsculas porque siempre corresponde con el inicio de la frase. Si se publicó en un suplemento del registro oficial, este dato se indica luego del número. Como ya tenemos los datos de publicación en el registro oficial, no debe incluirse ningún enlace o link. En la bibliografía, los datos son los mismos y van con la misma tipografía. Es decir, el nombre de la norma también va con cursivas. Lo que se altera es la puntuación de los elementos. Estas comas se separan por puntos en la bibliografía. Tampoco se coloca el artículo o artículos citados. Por último, al igual que cuando hay más de una obra de un autor, a partir de la segunda norma citada se reemplaza Ecuador por tres rayas y un punto. Actos administrativos. En el caso de actos administrativos como resoluciones ministeriales, los datos que se colocan son los mismos que para los casos anteriores, es decir, el número y la fecha de publicación en el registro oficial. Ahora bien, debe especificarse la entidad que emite el acto administrativo, en este caso, pues el IEPI. Obsérvese que no va coma entre Ecuador y IEPI. Por tanto, al citar un documento de cualquier institución que forma parte de un estado nacional, debe anteponerse el nombre de ese país. Ello debido a que en el área se realizan muchas investigaciones de derecho comparado. Nuevamente, vemos que en la bibliografía se colocan los mismos datos, alterando la puntuación. Finalmente, antes de pasar a las sentencias, incluyo esta cita de una ordenanza, que no está en el manual de estilo, pero que seguiría las mismas pautas anteriores. A saber, colocamos primero Ecuador, luego el nombre del GAD, seguido del nombre de la ordenanza y los datos de publicación en el registro oficial. Sentencias nacionales. Al citar sentencias, colocamos los datos de la corte, juzgado o tribunal de mayor a menor, apuntamos el país, seguido de la corte y la sala específica. Fíjense en que todos estos datos se colocan sin comas entre sí. Luego, registramos entre comillas la parte específica del juicio citada. A continuación, escribimos la preposición EN y seguido, en cursivas, el juicio y su número, la fecha en que se emitió el acto jurídico y, en caso de que hayamos accedido a la versión impresa de este documento, la página. En la bibliografía, los datos son los mismos, solo se cambian las comas por puntos. Por último, he incluido este ejemplo de sentencia de la Corte Constitucional. No está en el manual de estilo y es un poco diferente a otras sentencias nacionales. Al citar las sentencias de la Corte Constitucional debe colocarse el número o nombre de la sentencia. También debe respetarse la denominación propia de estas sentencias. Como la Corte usa la expresión caso en vez de juicio, colocamos pues la palabra caso en cursivas, tras lo cual consignamos la fecha de emisión de las sentencias. Por último, como suelen publicarse en el registro oficial, es recomendable incluir estos datos también fuentes jurídicas internacionales, sentencias internacionales. Para citar sentencias de la Corte IDH, colocamos en primer lugar el nombre de la Corte, abreviado de esta manera. Luego, entrecomillado, apuntamos el nombre de la sentencia, que abarca también el texto que está entre paréntesis. A continuación, registramos el nombre del caso en cursivas, que es este que se indica acá, seguido de la fecha, el párrafo citado, antecedido por su abreviatura, y el enlace que va solo como texto, es decir, sin hipervínculo. Tomen en cuenta que se debe colocar el nombre completo de la sentencia, incluyendo la fecha, aunque ésta se repita luego. Como siempre, los datos de la bibliografía son los mismos, solo que reemplazamos las comas por puntos y eliminamos el dato de los párrafos citados. Instrumentos de organismos internacionales. Dentro de esta categoría se incluyen muchos documentos distintos. La forma de citarlos también depende de cada organización. Siguiendo la lógica de mayor a menor en los nombres, anotamos primero el nombre o la sigla de la organización, seguido sin comas por el nombre del órgano o dependencia interna a la que nos estamos refiriendo. En este caso, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Seguidamente registramos el nombre del instrumento citado en cursivas y la fecha de emisión de ese documento. Por último, apuntamos una de dos, la asignatura o el URL. La asignatura es este código formado por letras y números que la organización, en este caso la ONU, asigna a cada documento suyo. A la asignatura, el manual de estilo denomina localizador universal. La asignatura reemplaza al URL o enlace normal, pues al colocarlo en el buscador en Google, es posible ubicar la fuente fácilmente en cualquier idioma, mientras que un link normal es mucho más inestable. Además de la ONU, otros organismos regionales como la OEA o la Organización Mundial del Comercio, entre otras, también otorgan signaturas a sus documentos. Si el organismo no asigna estos localizadores universales a sus documentos, colocamos el URL. ¿Pero cómo encontrar la asignatura? En documentos de la ONU, que siempre asigna este código, la forma más fácil de localizarla para resoluciones de la Asamblea General es buscando en la página de la ONU sobre las resoluciones. En otro tipo de documentos, recomiendo buscarla en la Biblioteca Digital de la ONU. Sin embargo, los mejores resultados se los encuentra buscando en inglés. He colocado ambos enlaces en la descripción del video. Documentos estatales foráneos. Como ya mencioné antes, es muy común que en los trabajos de Landina Andina se citen fuentes jurídicas de otros países. En estos casos, es recomendable adaptar estos documentos a las pautas de citación que establece el manual. Por ello, en todos los casos iniciamos la referencia apuntando el país, seguido del título de la ley en cursivas. Seguidamente, apuntamos el número y la fecha de publicación en el diario oficial de ese estado. Wikipedia tiene una entrada con enlaces a los diarios oficiales nacionales, por si les resulta útil. Ahora bien, me ha pasado que en ciertos diarios oficiales no es posible consultar o ubicar fuentes fácilmente por distintas razones, ya sea por barreras de pago, barreras idiomáticas o malos sistemas de búsqueda, entre otras. De ser el caso, se coloca el URL de la versión más cercana a la fuente oficial. Para terminar, en documentos españoles, además de los datos de publicación en el boletín oficial, debe colocarse la asignatura que se la encuentra junto a referencia en la página del Boletín Oficial del Estado. Notas de referencia resumidas e IBID. Al igual que sucede con otras fuentes, solo la primera vez que citamos ponemos todos los datos de la norma, la sentencia o lo que fuere. A partir de la segunda referencia anotamos solo el autor, que en el caso del código es solo Ecuador, y en la sentencia Ecuador Juzgado Segundo de Garantías Penales de Cuenca Seguido del título con la misma tipografía con la que fue citado originalmente. En este caso, Código Orgánico Integral Penal Concursivas o el nombre del acta entrecomillado y el artículo, página o párrafo citado. También se usa IBID para referirse a la fuente inmediatamente anterior. Aquí el autor está refiriéndose al mismo COIP, pero no al artículo 345, citado en la nota 24, sino al artículo 204. En cambio, como en la nota 26 se refiere también al artículo 204, ha utilizado solo IBID. Organización de la bibliografía. En la bibliografía, como ya mencionamos, a partir de la segunda obra del mismo autor, colocamos tres veces la raya o guión largo seguido del punto. En Word insertamos la raya en la pestaña Insertar de Word, luego vamos a Símbolo, Más símbolos y Caracteres especiales. Como el autor es el mismo, se ordenan las entradas por el título, por ello la Constitución, que inicia con la C, va primero y luego el decreto, que inicia con la D, etcétera. Tomen en cuenta también que todas las normas que tienen como autor a Ecuador se consideran como un autor distinto a, en este caso, la Junta Monetaria o la Unidad Judicial Penal, etc. Así, en estos casos, se coloca nuevamente en la primera obra el nombre de la entidad sería incorrecto, por tanto, hacer algo así. Ahora bien, ¿la normativa y la jurisprudencia van separadas del resto de las fuentes o en el mismo listado bibliográfico? En principio, el manual recomienda no separar la bibliografía por tipos de fuentes, pues el que todas las fuentes estén bajo un mismo listado bibliográfico facilita que las y los lectores no expertos en el tema, que no necesariamente manejan la diferencia entre normativa y jurisprudencia, Pueden encontrar los datos de la fuente fácilmente solo acudiendo al orden alfabético. En el caso, pues, de esta tesis de Mariana Jiménez, la cual fue publicada como libro en la serie Magíster de la Universidad, decidió incluir las referencias de la CIDH, de la Corte IDH, la legislación o la jurisprudencia, junto con las referencias de las fuentes doctrinarias. Ojo, en la serie Magister se usan también las pautas de las que hemos hablado en este taller. La única salvedad es que en vez de las comillas inglesas, se emplean las comillas latinas o angulares. En cambio, Robinson Patajalo, autor de otra de las tesis que fueron publicadas en la serie Magister, optó por dividir su bibliografía en normativa y jurisprudencia. El optar por una u otra alternativa depende de a quiénes está dirigido tu trabajo, a abogadas, abogados eh, u otros expertos, o a un público más amplio. Pero también será una decisión a considerar junto con la tutora o el tutor de tesis, en el caso pues, de la elaboración de un trabajo de grado de este tipo. Recomiendo que revises estos libros de la serie Magister, porque allí encontrarás más ejemplos de fuentes jurídicas. Los enlaces los encuentras en la descripción de este video. ¿Cómo ingresar las fuentes jurídicas en Sotero? Antes de entrar en materia, en esta parte asumo que ya tienes un manejo básico de Sotero. Si no es el caso, mira primero estos videos. Bueno, ahora sí, como vimos en la parte 1, las citas de fuentes jurídicas no están en el Chicago de Houston, pues son el resultado de un acuerdo del área de derecho. Por tanto, mientras que puedes ingresar un libro, un artículo académico o cualquier otro tipo de fuente en un gestor bibliográfico sin problemas, no encontrarás en Sotero ni en ningún otro programa similar un estilo denominado constitución, por ejemplo. Por ello, es importante no usar los estilos predeterminados en Sotero, como audiencia, caso, estatuto o propuesta de ley, ya que están pensados para otros países. De lo anterior también se deriva que para añadir legislación o jurisprudencia en Sotero, ya sea nacional o internacional, no debes utilizar el conector del navegador, pues Sotero nunca va a reconocer a estas fuentes como fuentes jurídicas, ni conoce la forma en que desde la andina citamos a la normativa y a la jurisprudencia. Si añadimos las fuentes jurídicas con el conector, el resultado será una cita que nada tiene que ver con las pautas que hemos visto hasta aquí. ¿Cómo entonces puedes citar las fuentes jurídicas? Hay dos opciones. La primera les parecerá un tanto obvia, pero de todas maneras merece la pena mencionarla. La alternativa es que no uses Sotero para citar las fuentes jurídicas. En este caso, puedes generar las notas y la bibliografía con este programa para la doctrina y demás fuentes y generar a mano, es decir, tú mismo, las referencias de normativa y jurisprudencia. Si haces esto, puedes dividir la bibliografía en subtítulos e ingresar las entradas bibliográficas de las fuentes jurídicas en secciones independientes. La segunda opción es usar Sotero a través de unos atajos. Luego de hacer unas pruebas, hemos adaptado una solución que, si bien no es perfecta, les permitirá ingresar las fuentes jurídicas en Sotero. Para citar legislación nacional e internacional, ingrésenla como entrevista. En cambio, registren las sentencias como entrada de blog. En el caso de la legislación, en el título escribe el nombre de la norma. Para que aparezca en cursivas, ingresa estas etiquetas antes y después del título, sin espacios. Antes del título de la norma, escribe la I entre corchetes angulares, es decir, los signos de menor que y mayor que. Al final, tipea el corchete angular de apertura, la barra o slash, la letra I y el corchete angular de cierre. También puedes copiar estas etiquetas de esta página de la Casa Andina. Las encuentran bajo el subtítulo de Ejemplos de Notas y Bibliografía. El enlace, como siempre, en la descripción del video. En Entrevista con, coloca Ecuador como autor. En Fecha, registra la fecha de publicación en el registro oficial. En Medio, apunta el número de publicación en el registro oficial. Por último, en el título corto, coloca el título que aparecerá en las notas resumidas, también con las etiquetas de las cursivas. Para generar la nota de referencia, sigue el proceso normal en Word. Cuando llegues a este punto, haz clic en la burbuja celeste, clique en Página y selecciona Article para ingresar el número de artículo a citar. Si quieres añadir el inciso y el numeral, hazlo en el campo de sufijo. En cambio, ingresa las sentencias nacionales e internacionales como entradas de blog. En título, coloca el nombre de la sentencia o la parte del juicio. En autor, coloca el nombre del país, seguido de la corte, juzgado, tribunal y sala, todo en el campo de apellido. En título de blog, coloca los datos del juicio o caso. Por último, ingresa la fecha. Para facilitar la citación de estas fuentes, hemos creado el grupo de Sotero Referencias Jurídicas UASB con los datos de normativa y legislaciones diversas. Para alimentar esta biblioteca grupal con más normativa, debes unirte al grupo. Ello también te permitirá añadir esta biblioteca a tu cuenta de Sotero para citar estas fuentes. En este instructivo explicamos cómo hacerlo. Y eso ha sido todo. Espero que este video les haya sido útil. Cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios. Y no olviden suscribirse.